Hola, buscadores. La frase de esta semana es La búsqueda de la sabiduría es un gran desafío. Actuar con sabiduría es un desafío aún mayor. Sí, evidentemente, porque, vamos a ver, llegar a ser sabio, <ríe> tiene, se necesita Dios y ayuda, ¿verdad? Se necesita aprender mucho y, sobre todo, sacar experiencias de las vivencias que hemos tenido, y, so y por último, practicar lo que hemos aprendido. Cuando aprendemos algo, lo aprendemos con la cabeza, cuando estamos hablando de sabiduría profunda, espiritualidad, cosas de ese estilo, claro. Estamos hablando de cómo arreglar un coche, pues evidentemente no tiene nada que ver con teoría, sino con la práctica y de una manera muy concreta, ¿no? pero dentro de los temas que estamos tratando en estos vídeos, estamos hablando de la espiritualidad, el camino de crecimiento, la evolución, etc. ¿vale? Bien, pues eh, adquirir sabiduría en eso siempre pasa por, tres, por dos fases y la tercera es el resultado. La primera fase es conocimiento con la mente, buscar, conocer y entender cosas. Pero eso es mental. Cuando entiendes que la muerte no es algo negativo a, a lo que hay que temer porque representa que lo que es un paso de, un, de esta vida a la otra vida antes de volver, por ejemplo, en, un siguiente, en una siguiente encarnación, etcétera, etcétera. Todo eso es una teoría que puedes entender con la mente, aceptarla o no, eh, pero es con la mente que la usas. Y una vez dices, vale, lo veo biológico, lo acepto, lo creo, vale, pues... Esto es algo mental. Esto no te acerca a la sabiduría. Es un paso indispensable, pero no te, hace, no te acerca realmente. Esto lo tienes que integrar dentro de ti y aplicarlo en tu vida. Del, en el momento en que entra dentro de ti, lo haces tuyo. Por un lado, ya nunca más te lo cuestionarás, por mucho que pasen cosas, ya no te lo cuestionas. Y eso ocurre cuando lo has integrado, no antes. Cuando lo sabes con la mente, te ocurre algún suceso referido a la muerte, se muere alguien querido y te hundes como cualquier otra persona. ¿Por qué? Pues porque todavía no lo has asimilado. Ahora una vez lo has asimilado, ya no, no te afecta tanto. Te afecta porque dejas de estar con esa persona que querías, ¿vale? De acuerdo. Emocionalmente te toca, sí, pero no te hunde. Porque sabes perfectamente que no se ha ido, no, no ha desaparecido esa persona, simplemente que ha ido a otro sitio, como si se hubiera ido de viaje a, a otro país, ¿vale? Por emigración o algo así que te sabría mal, pero sabes que en principio no ha sido algo negativo. Y por lo tanto, cambia mucho tu reacción cuando lo tienes asimilado. Estoy usando este ejemplo para que entendáis a qué me refiero con lo de la sabiduría. Lo primero es conocimiento. Luego, integrarlo, convertirlo en sabiduría, ¿vale? Y por último, aplicarlo en la vida diaria. Si no se aplica, no sirve de nada y no es sabiduría, es puro conocimiento. Lo primero es aprender, sea porque lo oyes en un vídeo, sea porque lo lees en un libro, haces un curso, un profesor te lo dice, da igual, alguien te explica algo, te enteras de algo, lo que sea. Y, bueno, lo razonas, lo ves bien y lo aceptas. Eso es aprendizaje, conocimiento mental. Y es perfecto y es el primer paso, pero necesitas mucho más. Y lo siguiente es comprenderlo internamente y para eso ya necesitas la mente abstracta, no la mente concreta, la mente abstracta que es la que te conecta intuitivamente con el alma, consciente o inconscientemente, eso da igual, pero te conecta con eso y ahí es cuando... Es como si te iluminaras, entiendes de verdad eso, lo comprendes de una manera profunda. Entonces, a eso ya se le podría llamar sabiduría, pero le falta el ponerlo en la práctica, que esto es algo que la mayoría de la gente no, no hace, se queda con el conocimiento. Sí, sí, yo creo que no hay muerte, sino que toda la, todo es existencia, vida, etcétera, pero... Hasta que no lo has aplicado en la vida diaria, hasta que no lo has hecho tuyo y lo has aplicado, no es sabiduría. La sabiduría es acción, es conocimiento en acción. Eso sería la sabiduría. La verdadera sabiduría, no lo que se dice sabiduría por ahí, eso está claro, ¿no? Y eso es realmente lo que te cambia la vida. Cuando entiendes algo, lo comprendes y lo practicas. Y al decir practicar... Hay cosas que dices, bueno, yo no voy a practicar matando a nadie, no <ríe> con ese ejemplo que he puesto, evidentemente. Pero cuando te conviertes en una actuación de, tus, de tu sabiduría, de lo que tú crees que es cierto, que ya lo has manejado, trabajado, comprendido, etcétera, lo has hecho tuyo, y entonces lo aplicas, es cuando es verdadera sabiduría. Y entonces es, aparte de que la gente te pueda ver sabio, eso ¿te importa tres pepinos realmente al que es sabio, no le interesa lo que piense la gente o cómo le vean, pero sí que eres alguien que irradia una serie de energías espirituales que de otra manera no irradiarías. Tienes que actuar, no puedes quedarte solo con la teoría y eso lo, ya lo he dicho en otros vídeos y lo vuelvo a decir ahora, lo recalco a partir de esta frase que no he dicho yo, es de esas que encuentro positivas de, por internet o, por, o en libros o algo así pues eh, pero en realidad viene de ahí necesitamos practicar actuar cuando sabes algo actúa no te seas ahí no te lo quedes como como hice yo cuando era joven que es es bastante normal por lo que he visto hay mucha gente que lo hace pero vamos es igual yo lo hice y de joven era una enciclopedia con patas había leído miles de libros realmente en mi vida he leído muy, miles de libros de todas clases, pero especialmente de crecimiento personal, eh, astrología y luego meditación y pues eso, eh, espiritualidad, ¿vale? esoterismo y espiritualidad. Pero lo había comprendido, no todo, pero la mayoría de las cosas sí, mentalmente, lo había entendido, lo había aceptado, ¿vale? pero en mi vida diaria no había cambiado nada, era alguien normalito como cualquier otro en el cual tenía pues mis neuras, mis manías, mis prejuicios, etc. A medida que vas entendiendo realmente eso y lo practicas, es cuando te vas volviendo cada vez más sabio. Entonces es cuando realmente tu vida ha cambiado, tu entorno también, desde luego, desaparece todo el entorno que tenías antes, seguro, a nivel de familia, a nivel de amistades, a nivel de todo, cambias totalmente porque no puedes seguir, siendo el mismo y, por lo tanto, no puede seguir con el mismo tipo de amistades. Eso es, es algo casi obvio, pero que también hay que recordar. La gente a veces me han preguntado, es que desde que estoy en esto he perdido la mitad de las amistades, o casi todas. ¿Oh, ¿Qué he hecho mal? Pues nada, tú no has hecho nada mal. Tú has evolucionado hacia un sitio y ellos han evolucionado hacia otro. Y no estoy ahora criticando nada, ¿eh? diciendo que siguen caminos diferentes. Y al seguir caminos diferentes... No, podéis, no, no os encontráis otra vez. Eso ocurre bastante, ¿eh? Eso con todo tipo de personas. Bueno, pues a partir de ahí, en el nuevo grupo de personas con el que te relacionas, es diferente y tú eres mucho más feliz, más sabio, más sereno y te funciona mejor todo, realmente todo. Y ahí es cuando realmente puedes empezar a ayudar a otros. Hace poco alguien me preguntaba ¿qué puedo hacer yo para ayudar a, al mundo? A, a... Y yo dije, pues estar bien tú. Porque en realidad el querer ayudar no es nada más que el ego que lo que quiere es destacar o hacer algo que le haga sentir bien. Tú ayudas cuando tú estás bien. Porque entonces, de toda... primero que dejas de insistir en ayudar, ¿vale? lo cual normalmente no ayuda sino lo contrario. ¿no? Pero aparte de insistir en ayudar, también está en que lo haces equivocadamente, no lo haces de manera Correcta. Cuando no lo quieres hacerlo, cuando te arreglas tú, cuando te mejoras tú, es cuando realmente eso funciona. Eres más sabio y conectas con tu alma. Y el alma es el que te, la que te indica. Y te pone delante a las personas a las que puedes ayudar. Y te van a pedir que les ayudes, además. Pero siempre será con algo que a lo mejor tú no esperas, porque no es lo que tú desearías hacer para ser alguien que ayuda. Bueno, ya me estoy yendo por las ramas como siempre, me parece que muchos de vosotros ya me conocéis, así que lo siento, ya estoy un poco chocheando como viejo, pero bueno, digo, lo que, digo lo que pienso, lo que siento y lo que he podido comprobar. Espero que os haya ayudado o servido de algo y si no, pues bueno, tenéis los comentarios para poner vuestras dudas, preguntas o lo que queráis comentar. Hasta el próximo vídeo.